un documento de, del tribunal, pero no nos dicen nada. Entonces, cuando nosotros vinimos aquí a traer nuestro dinero, fue a ellos, son ellos los que deben darnos la cara. Los dueños no han venido a darnos la cara. Nosotros, nosotros necesitamos que sean ellos quienes nos den la cara, porque esta empresa es de ellos. Esta empresa no es de la justicia, es de ellos. Cuestionamos también de que esta compañía se ha manejado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 o alertarle a la compañía MUNED que nosotros no descansaremos que esto es solamente el comienzo hasta que no descansaremos hasta eh, arrancarle a la compañía una solución porque nuestro dinero, reiteramos fue ganado de una manera honesta y honrada muchas, muchas personas, quizá MUNED piense de que este es un grupo minoritario, pero hay que señalar algo y es que lo, la mayoría de, de los clientes no están aquí presentes por dos razones. Uno por compromiso laboral y otro por vergüenza quizás. Pero si tal vergüenza debe dar es a la compañía que no ha tenido la valentía de dar la cara y, y de última instancia resolver devolviéndole el dinero a cada ahorra.